Terminar una relación no es un fracaso fracaso es continuar con una relación insana improductiva y carente de evolución algunos sienten la necesidad de tener a alguien a su lado ya sea por amor o por costumbre personas que aceptan estar con cualquiera solo para no sentirse solos solo para no salir de esa burbuja de escasa felicidad en la que se encuentran, porque tienen miedo de descubrir lo que hay allá afuera. Hola amigos de b sean bienvenidos. Les saluda a Ricardo Niño, y me complace tenerles nuevamente por acá. Muchas gracias por estar acá nuevamente conmigo. Por favor, concéntrate, conéctate con mi voz, que este paso para lograrla aprobación y bienestar propio apenas comienza supieras que elegir a alguien como nuestra pareja es algo importante porque esa persona es la que estará ahí para apoyarnos así como nosotros lo estaremos para ella el problema surge cuando dejamos que nuestros sentimientos tomen las riendas de la relación que aunque si bien no está mal a veces abusamos de ellos y les hacemos creer que todo va bien, y que podemos seguir intentándolo, cuando en el fondo sabemos que la relación en realidad está muerta. Amigo, amiga, terminar con una relación que no puede más, no es un fracaso. ¿Sabes que si sí lo es? Intentarlo una vez más, agotarte tanto que no puedas levantarte, y hacerlo por alguien que no te valora. Es un fracaso intentar continuar en una relación insana, una que solo te genera tristeza. Si sabes que no eres feliz, si ya no aguantas más, ¿por qué lo permites? ¿Por qué te enfrascas en seguir ahí? ¿Acaso no ves que estás en una relación que no avanzará? Sé que reconocer que la relación no va bien cuando estás tan enamorado de esa persona es muy difícil. De hecho, es el paso más grande. Pero una vez que por fin decides aceptarlo, todo marchará mejor. Tú, confía. Es difícil cuando nuestra autoestima está por el suelo y solo dependemos de una persona para levantarlo, de alguien que, a decir verdad, no es más que un tercero en nuestra vida. Y eso es lo peor que podemos hacer. A veces, no lo notamos. Pero cuando estamos en una relación insana, nuestra seguridad disminuye. En este punto quiero aclarar que una persona segura es aquella que reconoce todas sus debilidades y se dedica a aceptarlas. Nuestro miedo al que dirán crece considerablemente y lo hace de una forma impresionante. La verdad es tanto así que nos aferramos a ese alguien, aunque ya no haya amor alguno aunque el estar con esa persona nos genere tristeza. Nos llenamos de frustración. El mismo miedo que nos da de solo pensar que esa persona se irá, nos paraliza por completo y no nos deja pensar con claridad. ¿Qué les parece si nos dedicamos a evitar esas relaciones que no nos generan ni una pizca de felicidad? Intentémoslo. Y para ello tengamos claro que nadie está obligado a estar a nuestro lado si una persona ya no quiere ser parte de nuestra vida es su derecho irse y nuestro deber permitirle hacerlo no podemos cortarle las alas a alguien que añora volar verdad no quieres que te hagan eso cierto tal vez suene un poco duro pero una de las cosas que debemos sacar de nuestra mente es el juntos para siempre porque ok Respeto que muchos tengan ese pensar Y la verdad es hermoso Pero creo que el estar conscientes Que tal vez una persona no permanezca El resto de su vida a nuestro lado Nos ayudará a estar más preparados Por si el momento de su partida llega ¿No lo creen así? Saquemos ya de nuestra mente eso de que Sin ella, él no soy nadie Eso es mentira y aunque si bien puede tener un toque algo romántico, en realidad no está tan bien del todo. Porque sin darnos cuenta nos volvemos dependientes de esa persona. Debemos entender que, aunque estemos con alguien, ambos somos libres. No somos medio limón, ni media sandía, ni media naranja, ni nada de eso. No somos seres incompletos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos pensando que somos una mitad que muere por hallar a esa otra mitad? Si es estar solos, pues lo estamos y ya. Ya llegará alguien. Y si no llega, pues... ¿Qué más da? Estamos bien así, ¿no? Debemos tener claro que somos los responsables de nuestra propia felicidad. No podemos dejarla en manos de alguien más. No puedes hacerlo. Para hacer feliz a nuestra pareja, primero debemos ser felices nosotros mismos. Es imposible querer a alguien cuando no sentimos nada de amor hacia nosotros. Y es la verdad. En esto no tengo dudas. A ver. Dime, ¿cómo piensas decirle un te quiero? ¿O un te amo a alguien si no te quieres, si no te amas? ¿Ves que no puedes? ¿Ves que no es tan fácil? O tal vez, para ti sí lo es. Para ti que finges amar. Si continúas en ese plan, créeme que sufrirás mucho más adelante. Y lo harás. No solo porque te estás engañando. Lo harás porque estás engañando a alguien que no lo merece. Piensa eso. Una relación puede ser mágica. Sí. Sí se puede. Pero esa magia solo puede ser real si ambos trabajan en ella. A esto me refiero con los problemas. Aquí era donde quería llegar. Cuando en una relación hay problemas, ya sea por X o por Y, no puedes esperar que tu pareja lo solucione sola, solo, aun cuando la culpa ha sido de ella, él. Porque si bien intenta arreglar las cosas, pero no das tu brazo a torcer, o no haces a un lado el orgullo esa relación pasará automáticamente a ser insana y lamento decirte que no podrán avanzar más sin una relación no hay comunicación eso que tienes con esa persona es todo menos una relación la comunicación luego de la confianza y el respeto es muy importante en una relación si no quieres ser parte de una relación insana si no quieres sufrir un fracaso amoroso quiérete respétate quiera a tu pareja y respétala y acepta ¿Cuándo es el momento de dejar de intentar a veces dejar ir es la mejor opción creo que concordamos con esto ¿no lo crees? yo sé que es complicado pero vamos lo que es para ti siempre será para ti y no puedes esperar menos de eso sin más que decir muchas gracias por llegar hasta el final de este video. te pido que por favor me dejes en los comentarios